Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Lo había anunciado, tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Quiero saludar al viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo nuevamente en Aviala. Un saludo, Milton Guzmán, desde estudio. Muy buenos días, Milton. Un saludo a toda la audiencia de Aviala. Viceministro, tenemos muchos temas para abordar con su autoridad y vamos a ir acelerando los mismos para poder tener y, y brindarle a la población mayores datos del trabajo que se está realizando desde su viceministerio. Arranquemos con un tema que es por supuesto el de mayor preocupación y que la gente quiere conocer, el tema de las vacunas. ¿Cuántas vacunas van a llegar en los próximos días y hasta cerrar este año a nuestro país? Y en total, ¿cuántas vamos a tener? Por favor, viceministro. Bueno, Milton, tenemos una, una cantidad importante de vacunas en este momento y durante este mes hemos estado recibiendo eh, nuevas, nuevos envíos de vacunas. El 6 de diciembre hemos recibido 228 mil dosis de AstraZeneca que se están utilizando como refuerzos, es decir, como terceras dosis. Eh, luego hemos recibido 999 mil vacunas Sinopharm eh, la semana pasada. Y el lunes hemos recibido de la hermana República de la Argentina eh, un millón de dosis AstraZeneca también para ser utilizadas como terceras dosis. Todo esto es de donación. En el caso de Argentina es una donación del gobierno, del país hermano. Y en el caso de, eh, de las AstraZeneca y las Pfizer son donaciones que se hacen a través del COVAX. Eh, ahora estamos esperando una donación que va a llegar el domingo 26. Eh, va a ser 3 millones de dosis de vacunas, son vacunas Inofarm, eh, que van a ser utilizadas exclusivamente para personas entre 5 y 12 años. De esa forma, con estos 3 millones, ya tenemos la totalidad, el 100% que se necesita para este nuevo rango etario, que es nuestra nueva población vacunable, ¿no? Adicionalmente, estaríamos recibiendo eh, jeringas, que son donación del gobierno chino, y eh, estaríamos ya con eso casi completando la totalidad de dosis que requerimos. Posteriormente, el 31 de diciembre, hemos recibido ya la comunicación por parte de la OMS OPS eh, de la logística de la llegada para una cantidad de un millón eh, y medio, más o menos, de dosis eh, donadas por España de vacunas moderna. Y para el primero de, de, de enero ya del 2022, Estarían arribando a nuestro país eh, algo más de 400.000 dosis, también de Moderna, donadas por Alemania. En total vamos a haber recibido una cantidad de 22.5 millones de dosis eh, para empezar el año 2022, que es la cantidad suficiente para el 100% de nuestra población vacunable y además para poder aplicar la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Eso nos convierte en uno de los primeros países en tener el 100% de las vacunas que necesita en su territorio para poder, eh, para poder llegar a la población vacunable. De los primeros países en iniciar la vacunación para mayores de 5 años, en la mayor parte de los países, todavía lo está haciendo para mayores de 18, y además de los primeros países en iniciar la, el reforzamiento, no es decir, la tercera dosis. Eh, ahora el desafío es... Poder llegar a toda la población boliviana, ahí es eh, responsabilidad de cada una de las personas que vive en nuestro país poderse vacunar. Ya está comprobado, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Nueve de cada diez personas que caen en terapia intensiva son personas que no se han vacunado. Eso quiere decir que la única arma que tenemos para defendernos del COVID es la vacunación. Ahí también es necesario... Eh, poder llamar la atención instar a los gobiernos subnacionales a poder reforzar sus planes de vacunación sus microplanes de vacunación tienen que llegar a todas las regiones del país tienen que llegar a los lugares más alejados eh, si es necesario ir puerta por puerta pues tienen que hacerlo es responsabilidad de los gobiernos subnacionales poder aplicar estas vacunas el gobierno central, el gobierno del presidente Luis Arce ha cumplido con la dotación total de vacunas ...para toda la población de bolivianos de más de cinco años... ...es decir, tenemos vacunas para los 10.28 millones de bolivianas y bolivianos... ...que tienen más de cinco años. Para poder llegar a la inmunización de rebaño... ...requerimos más del 70% de la población total... ...y, y bueno, ahí es, es realmente responsabilidad de los gobiernos subnacionales... ...especialmente de los, de los que están en zonas rurales... ...poder llegar a todos los rincones del país... En zonas rurales es donde más menos índice de vacunación se tiene. Importante, viceministro, de los instantes también la viceministra de Salud Hidalgo decía que también este es un regalo, un trabajo del gobierno nacional para esta época, para la población boliviana. Pero Bolivia arrancó tarde después del proceso de facto y de las consecuencias que dejó él mismo, arrancó tarde esta, este trabajo para obtener vacunas. Y ahora usted nos dice estamos entre los primeros países en tener vacunas para el 100% de su población. ¿Cómo se logra esto, viceministro? Bueno, sí, efectivamente, empezamos en el, el año pasado por foja cero, eh, más que alguna nota que se había mandado al mecanismo COVAX diciendo que se tenía interés de comprar vacunas, eh, no, no se tenía ninguna otra gestión. Para estas alturas, para diciembre, ya estábamos terminando de negociar con Rusia, mire, muy rápido, no en un mes, un po poquito más de un mes, ya estábamos terminando de negociar con Rusia, y ya habíamos presentado nuestra postulación técnica por hacer falta una serie de requisitos técnicos al mecanismo COVAX y, y ya estábamos, ya para enero, para el 29 de enero, ya llegaba nuestro primer vuelo que venía en ese entonces de la Argentina porque se estaba compartiendo un avión de la Argentina con vacunas Sputnik V. ¿Cómo se logra? Bueno, ha iniciado a partir de una recomposición de nuestras relaciones internacionales. El gobierno de facto había suspendido y deteriorado nuestras relaciones con los principales productores de vacunas, con Rusia, con China, había eh, expulsado a la embajadora de México, eh, teníamos, había, había amenazado a la embajada de España, sí, teníamos rotas relaciones con España, con Argentina, ni qué decir, eh, y bueno, ha sido un trabajo primero de recomposición de las relaciones, eso ha estado obviamente a cargo de nuestro, de nuestro presidente, a la cabeza de nuestro presidente, para luego iniciar las gestiones eh, gobierno a gobierno primero, y luego ir negociando los términos de los contratos para que nos puedan llegar las vacunas. Ha sido un trabajo eh, realmente destacable, multidisciplinario, trabajábamos un equipo compuesto por funcionarios de todos los, los ministerios involucrados, y bueno, apelando a las relaciones diplomáticas, hemos vuelto a ser eh, importantes en el mapa eh, geopolítico eh, luego de este año de haber deteriorado de esta forma las relaciones, lo que nos ha permitido poder suscribir estos contratos. Mire, gran parte de las vacunas que nos han llegado, el 49% son vacunas eh, de donación. ¿Y donación de qué gobiernos? Precisamente gobiernos como México, gobiernos como Argentina, eh, tuvimos de Suecia, eh, incluso de Estados Unidos eh, alguna, alguna donación. Es decir, se ha trabajado con todos los países para poder, acercar, para poder tener la cantidad de vacunas que hoy tenemos. Y bueno, terminando este año, terminando este 2021, eh, no solamente hemos llegado a la cantidad de vacunas necesarias para mayores de 18 años, que era el primer reto, Sino ahora ya tenemos para todos los mayores hasta de cinco años, como lo ha anunciado nuestro presidente. Qué importante, viceministro, y sin duda alguna eso. Eh, merece una felicitación al trabajo que se ha desarrollado desde cada una de las instancias en el gobierno nacional. Pero seguimos hablando acerca del tema vacunas, pero hablamos de un problema que ha generado el tema de las pruebas con nuestros transportistas en la frontera con Chile. ¿Cuál es el problema? Se ha logrado solucionar ya esto. Eh, según ellos eran pruebas que les hicieron que ya estaban vencidas y que dieron positivo y para ellos era un positivo falso. ¿Cuál es la situación de ellos en este momento, por favor, viceministro? Bueno, eh, en este momento la, la frontera, es decir, el flujo, eh, se está realizando. Existe un flujo de, de transporte mucho menor, es casi la mitad del aforo que nos están permitiendo eh, que el que, se nos, del que teníamos antes, es decir, están pasando alrededor de 150 a 170 unidades de transporte día, eh, esto se debe a que desde el 17 y de forma intempestiva empiezan a salir eh, varios positivos, ¿no? Más de lo que se tenía usualmente. Teníamos nosotros hasta el, el jueves aproximadamente un 1% de positivos con los antígenos nasales que aplicaba Chile y luego de golpe llegamos a un 39%. Eso nos hace sospechar de que hay problemas con los antígenos nasales que nos están enviando o que están utilizando en la frontera con Chile. Puede ser que estos antígenos nasales hayan tenido un mal almacenamiento, que hay algún problema con los reactivos, etc. Eh, bueno, empezamos las, las eh, incluso se desplaza una comisión hasta allá, hasta Tambo Quemado, encabezada por Cancillería. El Ministerio de Salud también hace presencia en la frontera, envía, el, el ministro envía 10 médicos eh, junto con, además equipados con equipos de antígeno nasal. Y bueno, primero se logra eh, que los que no tienen eh, positivo puedan volver a circular. Entonces, ahí se empieza un poco a descongestionar todo lo que teníamos de las unidades de transporte allá. El problema es con los que han salido positivos. Entonces, para ellos se ha realizado una prueba PCR, eh, que ha estado a cargo también del Ministerio de Salud y del CD Oruro, donde se ha podido identificar de que ciento, de 122 hermanos transportistas que habían salido positivo en el antígeno nasal de Chile, la PCR que tomamos nosotros indica que solamente uno estaría con COVID. Eso quiere decir que hay 121 hermanos transportistas que no los dejan pasar siendo que no tienen la enfermedad. Entonces, ya de solicitud hemos transformado a reclamo nuestra, este, este tema. Hemos acompañado de toda esta documentación que demuestra que los hermanos no tienen COVID y que obviamente hay algún problema en los equipos o en los insumos que está utilizando Chile para que puedan pasar nuestros transportistas. Hemos tenido varias comunicaciones eh, de manera continua. Esperamos que hoy en la mañana se nos pueda dar alguna respuesta para este grupo de transportistas que habrían salido positivo. Eh, el resto de los transportistas... Están pasando, hay un flujo normal, pero bueno, es, eh, es evidente de que son personas que no tienen eh, COVID y deberían poder pasar. El tema es solucionar eh, el tema de, de Chile y esperamos que así se dé. Ya ha habido una comunicación entre nuestras entidades de salud, porque lo que corresponde aquí es una discusión ya a nivel técnico, ¿no? Porque sabemos que las PCRs prevalecen sobre un antígeno nasal. Entonces, Esperamos hoy poderle dar buenas noticias a nuestros hermanos del transporte, eh, mire, ya es, es realmente complicado, está perjudicando el libre tránsito, nosotros reconocemos que los países tienen el derecho y tienen la obligación de proteger la salud de las personas y tomar las pruebas y las medidas que sean necesarias, pero medidas como estas… Eh, que, son, que no son efectivas para combatir el COVID y que obstaculizan el libre tránsito, deben revisarse y deben revisarse de manera urgente. Eh, estamos, como digo, a la espera. Hemos tenido comunicaciones no solamente con el Consulado General acá, sino directamente con, con eh, funcionarios de la Cancillería de Chile. E incluso nuestro Ministerio de Salud tuvo ya comunicaciones con el Ministerio de Salud de Chile y esperamos que en, en el transcurso de hoy eh, tengamos ya una respuesta favorable para estos compañeros que siguen esperando en la frontera. Y como ustedes saben, en este momento hay nieve, las condiciones están muy complicadas y, y, y bueno, es casi inhumano estar eh, tantos días a 5 mil metros sobre el nivel del mar con temperaturas de menos 5, menos 7 grados. Sí, quienes conocen la frontera con Chile pueden dar eh, certeza de esto. Las temperaturas son muy bajas, las condiciones son muy malas y esperemos que esto se vaya a solucionar. Lamentablemente siempre hay problemas con Chile en el marco de nuestro comercio y los más afectados, los transportistas, que muchos habrán planeado llegar a La Paz para la Nochebuena y no lo van a poder hacer a raíz de esto. Y muchos comerciantes también, más allá de los transportistas que están sufriendo este problema, viceministro. Eh, ya para ir cerrando y cambiar de tema, lo decíamos, tenemos varios temas en agenda con su autoridad. Hablemos del comercio exterior, vinos y quesos, ¿cómo está posicionada la producción de vinos y quesos de nuestro país en el mundo? Por favor, viceministro. Bueno, eh, tenemos una muy buena noticia que hemos que hemos dado hace unos días, eh, también ha hecho énfasis en esta en esta novedad, la propia Comisión de la Unión Europea. Nosotros veníamos recibiendo demandas para poder adquirir nuestros vinos desde Europa, eh, el problema, teníamos un problema técnico que era una, la necesidad de unos certificados eh, de sanidad y de, de, unos, de, de laboratorios que deben acompañar los vinos, el tema es que para poder obtener esos certificados necesitábamos que la Unión Europea reconozca a nuestros laboratorios nacionales como emisores de estos certificados, se ha hecho un trabajo eh, durante este año y bueno, hace no mucho, la Unión Europea ha puesto ya al vino boliviano y al laboratorio Inlaza y a otro laboratorio que está en Tarija, además obviamente de IPnorca, eh, como entidades eh, habilitadas para poder certificar la calidad del vino. Entonces con esto eh, se nos abre el mercado europeo, nuestros laboratorios van a poder verificar y certificar nuestros vinos para poder ser exportados a Europa eh, recibimos interés de Alemania de algunas empresas de Alemania de España, de Francia, de Italia y, y bueno, ahora será posible la exportación eh, esperamos poder concretar los primeros envíos el próximo año lo que es cierto es que se abre el mercado europeo para el vino boliviano eh, todavía nuestras exportaciones no son muy altas el 95% o más del vino que se produce es para consumo interno, pero ahora al abrirse un tan importante mercado como el de la Unión Europea, estamos seguros de que los productores van a ampliar su capacidad de producción, obviamente con vinos de muy alta calidad, no, el transporte hasta la Unión Europea es bastante alto, entonces los vinos que tenemos que llevar allá son los de mejor calidad para que puedan recibir un precio que justifique el precio de transporte, y toda la logística necesaria para llegar hasta allá Europa es, eh, son los, están los principales consumidores de vino del mundo eh, existen, eh, existe mucha tradición con el tema del, del vino hay personas dispuestas a pagar altos precios por probar vinos de calidad como los nuestros los nuestros son vinos únicos son vinos de altura vinos que tienen eh, características únicas que no, no se pueden encontrar en otro los vinos y estamos seguros que vamos a tener mucho éxito en Europa. Esperamos el próximo año poder hacer la comercialización, eh, además de, del mercado del vino, también se nos abre a través de estas certificaciones el mercado para el Singani, así que es posible que en Europa ya estén pudiendo eh, degustar nuestros Singanis el próximo año. Qué buenas noticias viceministro especialmente para los productores en todo nuestro país tanto de vino, singani y café, abrir un mercado tan grande como es el mercado europeo que usted lo decía bien, tiene de las mejores reputaciones para degustar los mejores vinos cafés y singanis en el mundo entero, así es que es una excelente noticia para la producción en nuestro país y por supuesto ya cuando esto vaya creciendo el próximo año para la economía también, viceministro quiero agradecer Agradecerle por estos minutos con Aviala. Hemos abordado varios temas. Hay muchos más, sin duda alguna, pero lo iremos haciendo gradualmente. Entre tanto, despedirme de usted y a nombre de todo el equipo de Aviala, un abrazo fuerte y una felicitación. Que pase una excelente Nochebuena. Muchísimas gracias por la predisposición siempre. No a las órdenes y también desearles una linda Nochebuena en compañía de sus familias, a todo el equipo de Avia Ayala y bueno, un 2022 que arranque con toda la fuerza y bueno, agradecerles por el trabajo que hacen para informar a la población boliviana. Un saludo y, y bueno, siempre a las órdenes para poder seguir informando. Muchísimas gracias. Era el viceministro de Comercio Exterior Benjamín Blanco compartiendo varios temas con nosotros. Y es nuestro deber, por supuesto, realizar este tipo de trabajo para que usted conozca la información que se genera a través del trabajo de las autoridades y las necesidades de usted, que las conozcan también las autoridades. 8 de la mañana, 14 minutos, pausa, ya volvemos.